Yo de aquí los he visto. Yo soy he a otros sitios Eso es lo que os he dicho de por tres mil también, es que aquí hay una diversidad de, de, de moluscos. ¿Eso es carbón? Entre tipos y un Eso Es de San Juan, repito, de San Juan. tirado. El diversidad es carbón vegetal, tampoco. Que... Ver, sí. Lo que sí. os hablaba antes de la importancia de la pradera Posidonia, la pradera Posidonia, una de las cosas más importantes que tiene es que es lugar de reproducción de un montón de especies de peces, tanto. Es muy importante a nivel de conservación de la biodiversidad, pero a nivel de pesca también, porque si no hay reproducción de, de los peces, no tenemos... Y esta es una de, de pinta roja, creo que son estos de aquí, chiquititos. se eclosionaron en su día y esto al final por las corrientes pues pues llegan a la orilla. un huevos de tiburón. Pero de tiburón, una especie que es chiquitita, que es la pinta roja. Ahora os enseño una foto. No, esto ya han eclosionado, esto si os fijáis está agarrado... Esto ya ha eclosionado y la corriente nos ha traído a la playa y por eso los hemos encontrado. Creo es que estábamos hablando de qué es basura y qué no es basura. Esto no es basura, esto es un resto biológico normal y corriente que tienen que aparecer en la playa porque la corriente los trae. Pero ya Pero están muertos. Por porque nacieron, ya nacieron y esto es lo que queda. Ah! Es como si hubiéramos encontrado la cáscara de un huevo. Mm. Es lo que queda de. Si estuviera vivo, lo veríamos dentro, el, el tiburoncillo en miniatura, que en la larva. No, yo pensaba que lo prior. rojo es que se ha si muerto por dentro. Sueño? No te das cuenta, si lo miras, está vacío. ¿Y la diferencia entre el rojo y el blanco? Seguramente la, el, la degradación, que habría quedado algo de restos del de, de embrión al nacer, de, de empeño, y se, se oscurece. Tío. Estamos viendo unos huevos de roja que han sido arrastrados por la corriente a la orilla de la playa. Y, como estábamos comentando, son de gran importancia esta zona del Lid de Cabo Roy. Tiene praderas de Posidonia y es un lugar muy importante para la reproducción de muchas especies de, de peces. A ver, como habréis comprobado, la mayoría de los residuos que estáis encontrando son, ¿qué, qué son? Plásticos. plásticos. Exacto. Es la grandísima mayoría de los residuos que se generan a nivel mundial. Eh, ¿Sabríais decirme más o menos cuántos años lleva, eh, llevamos produciendo plástico? Vale, llevamos exactamente más o menos 150 años, nada más. Y en todo ese tiempo, que, que en realidad para la vida del planeta es muy poquito, muy poquito tiempo, hemos generado eh, millones de toneladas de plástico, ¿vale? El 80% de todo ese plástico que se ha producido a nivel mundial ha acabado en vertederos o en hábitats naturales como pueden ser las playas o los mares. ¿vale? Entonces eh, comprenderéis en las dimensiones del problema que supone ese residuo. Porque si fuese algo biodegradable, que aunque tarde mucho tiempo en degradarse pero acaba desapareciendo, no habría relativamente ningún problema. El problema viene en que es un material súper resistente, de ahí que se utilice tanto ¿no? y que se produzca de manera masiva. Y sobre todo que eh, no se va a degradar. O sea, El plástico puede perdurar aquí durante cientos de años, eh, miles de años y sigue intacto. Puede degradarse ligeramente, pero una de las características que lo hace tan peligroso es que no va a ir... Eh, desapareciendo ligeramente sino que lo que cuando nosotros vemos que el plástico es cada vez más pequeñito es porque se descompone en trozos más pequeños ¿no? y eso es lo peligroso cuando tú encuentras algo así sabes que esto es, forma parte de un de un, eh, bueno, de un trozo muchísimo más grande vale pero llega un punto en el que el plástico bueno este es de esto podría formar parte, este trocito tan minúsculo que veis aquí, podría formar parte de una chapa gigante eh, que se ha utilizado en una fábrica, en un cartel o en cualquier otra cosa que os podáis imaginar. O sea, el problema es que el plástico se va a ir degradando poquito a poco y va a ir transformándose en lo que se conoce como microplástico, que seguramente lo habréis escuchado muchísimas veces. Llega un punto en el que son partículas tan pequeñas que entran a formar parte de las cadenas tróficas, es decir, los peces se las comen, los, los, eh, los, los animales filtradores los incorporan a su cuerpo y de hecho van pasando de eslabón en, en eslabón hasta llegar a nosotros. Las sustancias químicas que el plástico va a ir liberando eh, dentro de nuestro cuerpo no se saben muy bien las consecuencias que tienen, pero se ha demostrado que en parte afectan al sistema reproductivo, afectan al sistema endocrino e incluso al sistema nervioso. Eh, el chupachú. El chupachú, exacto. Este trocito de plástico... Este también, que son normalmente los colores que más se suelen ver son el azul y el verde, porque son los que más se utilizan en la producción pues, industrial y comercial, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es súper importante, que son estas bolitas pequeñas. Ahora lo vamos a medir, ¿vale? No sé si las veis. Estas bolitas que, parece que parecen sal. Parece sal o parecen piedrecitas pequeñas, estos son los que se conocen como pellets Vale. Hay dos tipos de microplásticos o de plásticos en general. Los plásticos primarios, o microplásticos primarios y los plásticos secundarios. O sea, los microplásticos primarios son los que eh, se utilizan para crear otros plásticos, que serían los pellets, como tal. Estas bolitas de aquí se utilizan en la industria para producir los plásticos. Se eh, en... Tomamos un metro cuadrado... cuadrados cuadrado Los plásticos se acumulan en los dos primeros centímetros de arena por la densidad que tienen. Pensad que con el propio viento se van a poder mover y ya de mucho levante, de mucho movimiento pueden moverse y van a empezar a rodar esas bolitas. Entonces, eh, algún voluntario o voluntaria, lo que vamos a hacer es, de este metro cuadrado, vamos a coger los primeros dos centímetros de, de arena y los vamos a tamizar y vamos a ver qué es lo que nos sale. Luego al final haremos este y otro más adelante con los otros compañeros y luego haremos una media. Eh, en función de la superficie que haya de playa, eh, pues eh, calcularemos más o menos cuánta concentración de plástico hay por metro cuadrado. ¿Vale? Coge de allí, ¿Dónde hay más. Es que aquí no Ahora Tampoco que... voy a pisar el cuadro, ¿sabes? ¿Qué tiene no, que ver con el cuadro? Ay. Luego vamos a encontrar trozos, esto se ve claramente que es de un tapón de botella, que también van a ser otro de los plásticos por excelencia, botellas de plástico, bolsas y tal, que vamos a encontrar. Otros trozos pequeños, encontramos otros plásticos más pequeños que estos, eh, que sepáis que una gran eh, proporción de los plásticos que se encuentran proceden de los neumáticos de los coches. ¿Tiene claro, sentido? Sí, sí, sí. Hay una gran cantidad de, de, de coches que van rodando y en cada movimiento que hace la rueda, esas micropartículas, por la erosión que, que supone el, el, el, el contacto con el asfalto, con el, con el asfalto, eh, va a ir liberando pequeñas partículas muy pequeñas de, de plástico que acaban pues, en el aire y, y al final en el agua. ¿Vale? No, pero hay de otros colores, en fin, hay una variedad brutal de diferentes plásticos. Y esto de aquí también me interesa mucho. Y es que muchas veces pasan desapercibidas, normalmente vemos las cosas más sólidas, ¿no? Pero esto, estos hilachos de aquí, que son visibles, eh, van a formar una gran parte del plástico que encontramos. Porque la mayoría de nuestras ropas, no la las mías, son sintéticas. Es decir, están producidas al final por lo mismo, poliéster, nylon, todo eso. Al final procede también de lo mismo, del petróleo. ¿Vale? Mira, mira como los presidentes. Ah, mira cómo se está haciendo. Estamos haciendo cosas buenas. Pero... Has o sea, recogido bien, ¿Has encontrado a llevar. ¿no? sí ¿no? Sí, ¿no? O es sea, que sí, aquí mierda. ¿Cómo llegamos? Esto está más bien que lo normal, Y sí, ahora cuando llegamos a la otra escalera me meto debajo también. Sí, ¿no? wow, sí, Esa es la gracia. Sí, sí. Bueno, no.